darte cinco tips para que hagas mejores tableros. El, el primero de ellos es muy básico y es que personalizas tu tablero. Si te vas al menú de tableros, puedes cambiar el fondo del tablero. Eso es importante, aunque no lo creas, porque tener un espacio de trabajo agradable es parte de lo que constituye tu motivación. Así que trata siempre de cuando tengas estas herramientas darle tu toque personal porque eso va a ayudar a todo tu sistema El tip, el tip número 2 es que mantengas el tablero simple y estúpido, es decir redúcelo hasta que necesites otras cosas, por ejemplo en este tablero, fíjate que tienes actividades pendientes tienes el to do, tienes actividades bloqueadas y tienes actividades que estás listas pero también tienes aquí unos recursos si yo necesitara poner, no sé unas referencias acá, entonces lo extiendo, pero recuerda que mientras más extiendas tu tablero en lo horizontal, más difícil se va a hacer manejar la herramienta lo ideal es que tengas un tablero que tú puedas ver en una sola pantalla. Siempre te muestro tableros Kanban, pero esta vez quiero mostrarte la estructura de un curso, precisamente de Trello de principiante avanzado. Mira cómo crece la lista a medida que van creciendo las secciones. Bienvenida, elementos generales, equipos, organización, automatización, Trello móvil, tips and tricks, conclusión y módulo de automatización con Butler. Cada uno de los módulos del curso se convierte entonces en una lista. Estas listas, que no son muy largas, eh, pueden convertirse en cosas muy largas y y ahí va mi tip número 3. Las listas tienen ordenamiento. Tú puedes ordenar las listas por el nombre de tarjeta, por ejemplo. Fíjate que aquí está ordenando la lista, lista ordenada correctamente. También la puedo ordenar por fechas. Ahí está, ordenada por fechas. Es decir, cuando la lista se haga muy larga, recuerda que tienes Siempre esta opción. Esto va a hacer que tu tablero se vea más limpio y cada vez que veas el tablero no te dé un ataque de angustia. El otro... el otro tip es que trate siempre de utilizar una plantilla o no, dependiendo del caso. Sin embargo, creo que uno de los valores agregados de este tipo de herramientas es todo el know-how y conocimiento de otras áreas como marketing, manejo de proyectos, finanzas, hay en sus plantillas y eso te puede dar ideas de cómo hacer tus procesos más ágiles. Y el quinto tip que tengo para ti antes de darte los dos tips que tengo de bono es que siempre documentes de qué se trata tu tablero sí entonces vamos aquí a documentar fíjense que yo puedo usar incluso eh... muchas veces cuando estás trabajando solo no es tan necesario pero a veces se hacen tableros y es complejo no incluso aquí puedes poner títulos puedes poner listas puedes usar todos los elementos de markdown y siempre es bueno como una guía sobre todo cuando estás trabajando en equipo tengo dos tips pero son avanzados uno en términos de plática y el otro en términos de conocimiento. El primero es que utilices las vistas avanzadas de Trello. Yo no las tengo aquí disponibles porque estoy en otra cuenta que no tiene Premium. Sin embargo, aquí podría ver todas estas cosas a manera de un cronograma como una especie de diagrama de Gantt, lo puedo utilizar como un dashboard, etcétera, etcétera, etcétera y eso te da otra manera de ver todos estos elementos que va a ayudarte en ciertas funciones de mantenimiento de tus procesos de trabajo. Y el segundo tip de ñapa que te tengo es la automatización. Recuerda que aquí en Butler hay muchas, muchas cosas que puedes hacer a nivel de tableros. Deja que Butler haga tu trabajo pesado. Fíjate, si nosotros quisiéramos este, crear una regla acá en Butler, podemos crear cosas que tienen que ver con el tablero. No te preocupes porque Butler va a estar también en los videos de esta lista porque te voy a enseñar cómo usarlo desde de cero a nivel experto.